¡Hola, Cáncer! ¿Cómo estás? Te saludo con todo mi amor. Te amo con todo mi corazón por estar el día de hoy aquí. Bueno, siempre te amo, pero me encanta que estés hoy aquí. Y quiero darte la bienvenida a este espacio de sabiduría ancestral. Sí, sé que pareció un trabalenguas, pero me salió bien, ¿a poco no? Cáncer, gracias por estar aquí. Suscríbete al canal, darle like, activa la campanita... Vámonos con tu guía de diciembre Sé que has estado bastante animado para recibirla Yo también, me encanta, me encanta estar con ustedes a través de este espacio Y vámonos, vámonos a ver qué nos dicen nuestros arcángeles a través de esta guía Cáncer, te voy a dar primero que nada tu arcángel de este mes El que te acompaña, Uriel en estos días está contigo Uriel Bueno, siempre están con nosotros todos los arcángeles eh, Siempre me encanta decirlo Dispuestísimos a ayudarnos Sea cual sea la situación o experiencia que estés viviendo Ellos están dispuestos Una vez que tú les pidas ayuda a dártela Así que no dudes en hablar con ellos Hacerte amigo, amiga, entrañable de Uriel Porque Uriel es... Mmm, es este arcángel que de repente nos encanta sentir como este amigo que es entregado, divertido, amoroso, eh, claro, directo, directo cuando le pides esa guía, pero... También es este arcángel que, que, si, tuve, que si fuera humano sería un, un apapachador divertido. Como de, vámonos de fiesta, pero todo va a estar bien, ¿sabes? Entonces le puedes pedir todo lo que quieras a Uriel. Te va a, mm, a entregar estas guías de manera divertida para que hagas clic con la aventura de la vida con el juego de la vida, ¿ok? Vámonos entonces, ¿qué quiere decirte Uriel en este momento? Va, mira, quiero explicarte algo antes de ello. Estoy en un entrenamiento, como te dije el mes anterior, y continúo y está bastante interesante. Y por tanto, eh, bueno, tuve que cambiar de residencia por un tiempo y las herramientas que por hoy tengo solamente me permiten mostrarte eh, carta por carta, o sea, te voy a ir poniendo carta por carta, una encima de la otra de las que te van saliendo ¿ok? esto es solamente por cuestión técnica la guía se entrega de la misma manera que hemos entregado las otras, solo que no las vas a poder ver todas formaditas como acostumbraba a dártelas pero bueno mira, la verdad es que eso no nos va a detener para estar contigo, para entregarte con todo nuestro amor, con todo mi amor esta, esta maravillosa guía, perdón, me moví porque salió tu carta y se me cayó, eh, tu primer carta del presente. Entonces, vámonos con lo que realmente nos interesa, cáncer. Bueno, a todos nos interesa, pero es que me encanta, no sé por qué contigo me encanta como hablar y hablar y hablar, como si te sintiera aquí cerca de mí y estuvieras en escuchándome atentamente, y eso me encanta. Mira, en tu presente tienes el jardinero gentil, ¡guau! ¡Wow! Mira, mira qué bonita está, creo que hasta te las puedo mostrar mejor así. ¿Ya la viste? Hay una persona allá arriba, en la esquina superior derecha, que está observando esos huevecillos en donde están naciendo, o, está, o pareciera que están... Eh, Cuidando esos huevecillos, ya viste, quiero, es que quiero que la veas bien Porque hay unas haditas ahí cuidando esos huevecillos, son huevitos la, Los están cuidando En un campo verde, totalmente verde, hermoso, hay un cielo maravilloso Hay, eh, parecieran unas estrellas, sin embargo son angelitos, son arcángeles Eh... Son seres de luz que están también ahí observando eso que se está gestando en esos huevecitos. Y bien, ¿qué te quieren decir? ¿Qué te quiere decir Uriel en estos momentos en tu presente? Cáncer, has estado albergando sueños y proyectos que quieres poner en marcha a partir del 2020, como esos propósitos de año nuevo que, que quieres como como ser muy consciente de lo que estás proyectando para que sí o sí se cumpla, para que sí o sí este proceso de gestación llegue a la culminación, se rompa el huevo y entonces salga ese producto listo para crecer. Y te dice Uriel, está maravilloso que estos proyectos o estas ideas que te hemos estado enviando para que puedas crearlas, puedas co-crearlas eh, de la mano con la divinidad, empieces a ponerlas en papel, ¿sabes? Es como bájalas, si sí, ya te las mandamos, cáncer, pero no te las quedes en la mente, bájalas, ponlas en papel, empieza a materializarlas a través de la escritura, Estás siendo guiado, estás siendo acompañado por la divinidad. La persona que está aquí representa a ese poder superior, al Padre, que siempre está observando, viendo por dónde sí, por dónde no, para que tú puedas crecer, puedas florecer en este campo de, de vida, en este campo verdoso. ¿okay? Estás en ese momento, estás listo para empezar a florecer, para empezar a romper el huevo, para salir de ese cascarón. ¿Ok? Estás listo. Es momento de la acción. Eso es lo que te quiere decir Uriel. Pero no de la acción acá enfocada, rígida, eh, con sensaciones de que te quieres defender, como dándote esta importancia, ¿no? De ay, yo, no, cáncer, aliviánate. Ponle acción, pero disfruta el camino. ¿Ok? Ponle acción a tus sueños, ponle acción a esos deseos que has estado recibiendo, pero suéltalas, suéltate a las condiciones, o sea, suelta esos condicionamientos, esas ganas de tener el control, es momento de que tomes esta nueva visión de que la vida es un juego, y de que en este juego de la vida, lo único que tienes que hacer es tomar tu ficha de jugador, moverla, Moverte, tú eres esta fichita, entonces eh, muévete, muévete constantemente, experimenta, vive para que generes esa sabiduría, ¿ok? Pero aliviénate, eso es lo que te quieren decir hoy, aliviénate, cáncer. Eh, hay una emoción o oh, muchas emociones que es importante. Aquí está tu carta de las emociones que hay que eh, reconocer para sanarlas y te dicen visitas inesperadas. Y a qué se refieren con esta carta De pronto cáncer Te nos Resientes Como Eres tan entregado, tan amoroso Tan tú Que de repente sientes que alguien, Si alguien ha faltado a esa Entrega, te resientes Y te metes como en una cobachita, Como en una cebollita Y que nadie te toque Y ahora ya no voy a ser como era Porque ya me resentí y entonces estás tan cerrado en ti mismo, tan sintiéndote especialito Que dejas pasar aquellas oportunidades de estrechar lazos De ser honesto, de ser honesta, de hablar de ti, de lo que realmente sientes Y entonces tu mente se empieza a hacer muchas ideas, muchas eh, falsas creencias sobre quién eres de repente tu mente te dice, ya no te entregues al amor, porque entonces te van a lastimar. Eso es lo que te dice tu mente. Y entonces te la crees. Y entonces llega el ser amado, o el ser eh, que te va a llevar a un crecimiento mayor, y te escondes y cierras la puerta como apareciera aquí, como si estuviese escondido, ¿sabes? Como de, ay, sí, me encanta, pero mejor me escondo, porque si no me puedo... Sentir herido, herida Y lo dejas ir Y después te generas un sentimiento de culpa por haberlo dejado ir Porque entonces tu mente te dice Pudo haber sido el amor de tu vida Entonces cáncer, ¿qué te quiero decir con esto? ¿O qué te quieren decir eh, Uriel con esto? Es momento de ser honesto, honesta sobre lo que sientes, lo que piensas Mm, no con la expectativa de que el mundo va a decir ah, sí, cáncer, tienes toda la razón sino con el con la certeza de que hablar <coughs> perdón, hablar de ti mismo de ti misma sobre lo que sientes y lo que verdaderamente quiere tu alma te va a abrir las puertas para que te sientas liberado, te salgas de esa jaula en la que constantemente te metes es como estás en la jaula Llega un día y dices, no, voy a agarrar la llave, voy a abrir la puerta, voy a expandir mis alas y voy a volar. Te levantas, abres la puerta, te paras en este... En, no, no sé cómo le llaman, pero en esta partecita en donde la puerta está abierta y estás listo para expandir tus alas y volar. Las abres, las sacudes. Estás a punto de dar ese salto para brincar. ¿Te acuerdas que...? Alguien dijo algo que te lastimó, guardas tus alas, cierras la puerta, le metes llave, te vas y te sientas en el fondo de esa jaula y ahí te quedas. Entonces, es momento de salirte de esa jaula, cáncer. Vive la vida, experimentala. Si. Experimentas la vida, muchas personas posiblemente se vayan porque ya no estarán alineadas a tu energía Sin embargo eso va a abrir el espacio para que nuevas personas lleguen Y eso te va a encantar Si hay que cerrar ciclo con personas, ciérralo Vive, vive la experiencia Abre la puerta, ok, deja de esconderte Eres maravilloso cáncer, te amo, te amo porque eres maravilloso y bien, una vez que esa emoción o esa sensación de querer resguardarte Salgas, abras esa puerta y expandas tus alas Tienes una limpieza de casa ¿Y por qué te sale en este momento la limpieza de casa? Justamente porque te venían hablando acerca de esos resentimientos Acerca de esas emociones densas que nublan tu realidad es momento de soltarlas hacer limpieza de casa hablar con las personas que tengas que hablar cerrar los negocios que tengas que cerrar eh, dar las gracias a quienes tengas que hacerlo a quienes sientas hacerlo y sobre todo sacar de tu casa física todo aquello que te lleva al pasado a recuerdos hay personas y no sé si sea tu caso pero si lo es, es muy importante que tomes esta acción. Hay personas que les regalaron hace 10 años una, una carta y esa carta la han, la han guardado por 10 años. Ya la hoja está toda amarilla, ya no tiene letras, ya se rompió, ya se mojó. Y lo siguen guardando porque es muy importante para ustedes mantenerla porque eso les recuerda quiénes eran en ese momento. Y entonces como están enfocados en esa hoja que ya ni se ve, no hay espacio para que reciban las nuevas cartas de las nuevas personas que están amándolas. Con esta breve historia quiero decirte que lo importante es que Recuerdes que a la vida vienes a experimentar y lo que se queda como información es todas aquellas experiencias Eso es lo importante, la parte física sí te genera recuerdos, sin embargo también te genera apego Y aquí lo importante que te dice Uriel es, mira vamos a vivir la vida sin apegos, sin jaula Libérate, como, mira hay un gato ahí, ¿lo viste? Este gatito Sabe que hay una casa, pero también sabe que allá afuera son súper, súper eh, curiosos. Entonces va, se sale, investiga, ve, eh, conoce, se cuelga del árbol, quiere atrapar al pajarito que está allá afuera y regresa a casa. Pero sabe que está, eh, sabe que siempre hay algún lugar a donde ir y no carga con, con, con maletas, va solito, va ligero. Entonces en esta, en esta carta la acción que te piden que tomes es haz limpieza de la casa. Literalmente, físicamente es saca todo aquello que ya no usas desde hace dos meses hacia atrás, que no sabes ni qué tienes, y dónalo. Véndelo o dónalo. Limpia tu casa para que lo nuevo llegue. Y emocionalmente es limpia aquellos resentimientos, aquellas creencias de de heridas o aquellas creencias limitantes que tienes hacia ti mismo, hacia ti misma, ¿ok? Es una limpieza para ir al interior. Accionando esto, eh, ay, también es muy importante comentarte cáncer, me, me, me está llegando esta información, es muy importante que todos aquellos eh, formas en las que generas ingresos, Revises que sean con, um, De la manera más honesta posible Que puedas generarlos ¿Ok? ¿Por qué? Porque la energía también eh, Se mueve a través del dinero Y una energía eh, En donde tú generas dinero A través de mm, Lo voy a llamar así A través de Un robo a través de actos de violencia. Esa energía en realidad te está estancando. Revisa que sean negocios honestos. Negocios con un propósito mayor. Y que generen un beneficio a la humanidad. ¿okay? Que generen esta ayuda, este servicio a la humanidad, que haya un propósito mayor siempre en tu vida y en tu forma de generar ingresos. No solo te enfoques en ti, cáncer, enfócate en el todo. La, la muy excelente pregunta que te invita Uriel a hacerte es, ¿esto que hago suma a la vida de los demás? Si tu respuesta es sí, felicidades, si tu respuesta es no lo sé o uno, pregúntate cómo puedo servir a los demás a través de esto que hago. ¿Ok? Eso está maravilloso, maravilloso, maravilloso. Finalmente, en esta primera parte de esta entrega de tu guía, eh, los resultados a través de esta sanación y de estas preguntas que Uriel divertido te, inv te invita a hacerte, tienes la laguna sagrada de cabeza. Y esto es porque si posiblemente te has estado sintiendo resentido con la vida o con personas a lo largo de tu vida, pues también te has sentido estancado. Entonces, eh, este resultado que por hoy tenemos como de cabeza es, primero, fluye, deja fluir tus pensamientos, tus emociones, no con el fin de lastimar o de, de reclamar, sino con el fin de sanar esas, esas emociones, de perdonar y entonces soltarlas y Avanzar en la vida Ok, con esta carta te dicen El resultado que tú vas a tener de eso Es que te vas a ir sintiendo ligero en la vida Con mayor claridad Y acuérdate que el universo, al universo no le gusta ver vacíos Es decir, con esta limpieza que te invitan a hacer de tu casa Y de tu casa interna Al universo no le gusta ver vacíos Entonces una vez que ve que ya limpiaste, que ya sanaste, que ya perdonaste, te va a mandar aquellas experiencias nuevas que te van a permitir sentirte en plenitud y tomar nuevas conciencias, nuevos niveles de conciencia. ¿Ok? Y eso está maravillosísimo. Entonces, la, la recomendación para ti es limpia tu casa. Finalmente, cáncer, quiero regalarte esta llave maestra que te manda Uriel. Una llave maestra a través de las runas, las runas son estas herramientas con signos grabados de la antigua escritura germánica cuyo objetivo es darte un, una comprensión más a fondo de tu vida, de tu conciencia, para que eh, como que amalgames, como que afiances esta, esta guía, esta sabiduría y lo pongas en práctica ¿ok? Estoy aprendiendo de las runas y me encanta saber que eres de los primeros en recibirla, que estos primeros videos de diciembre ya tienen esta entrega con esta herramienta porque esto nos permite que tu sabiduría se incremente. Entonces, en esta bolsita, voy a, voy a tratar de ponerla para que la veas en este espacio pequeño que tenemos. Es una bolsita de un material tipo piel, le llaman aquí vinipiel, no sé en otros países. Y eh, bueno, en esta bolsita tengo las runas Voy a sacar una para ti Es esta, esto es una runa para quienes no conocen esta herramienta de sanación Es una runa, es una pieza redonda, tallada O bueno, lo más redonda que se pudo hacer <ríe> Tallada a mano, es de madera Una madera bastante, bastante linda Está tallada a mano Y este signo germánico se llama Algis. ¿Ya lo viste? Quiero que lo veas bien. Hoy lo tienes boca arriba. Eh, si hubiese salido boca abajo, estaría así. Sin embargo, tú lo tienes y salió en este momento boca arriba. Y con esto, Uriel, de manera divertida, de verdad no sé si lo sientes en energía, pero es como, cáncer, no pasa nada, aliviánate. Y con esto te dice... Todos los días de tu vida siempre estamos acompañándote. Algis se refiere como a este escudo, pero no un escudo de para que nadie me vea y no me lastimen, sino un escudo... Mmm, lo voy a poner así. El escudo que te va a ayudar a romper esa puerta de la jaula para que te lances a vivir la vida que realmente mereces. ¿Ok? Entonces... Este es un muy buen momento, diciembre, como te decía, estamos cerrando una década. Es un muy buen momento para que um, empieces a practicar la generosidad, ¿ok? A través de esta práctica de generosidad, cáncer, vas a empezar a abrir estas puertas en donde gente o personas generosas van a hacer eh, sinergia contigo, como alianza contigo. Okay, acuérdate que lo, lo, lo importante de la vida es el servicio, entonces si tú sirves con generosidad, reci, vas a recibir generosidad, amistad y amor eh. estrecho, amor genuino. Vienen nuevas oportunidades para ti, cáncer, oportunidades que como te decían en tu carta principal del presente, ya baja esas, esas ideas, ya ponle acción, empieza a escribirlas si es que aún no lo has hecho, tenerlas en tu nube mental no te va a servir de mucho puesto que llegará un momento en el que te satures y las olvides. Entonces, estas nuevas oportunidades que tú vas a empezar a manifestar tienen mucho que ver con esos inicios. Okay. Regresa tantas veces sea necesario este video para que puedas tomar la mayor parte de información que le resuene a tu alma. Esta runa te dice eh, que solamente tengas un poquito de cuidado con tu sentido manipulador que de repente te brota. Recuerda que la manipulación viene de la escasez y del miedo. Y en realidad los resultados que tienes pueden ser que sean por un corto tiempo, un lapso de tiempo súper cortito, y la idea es que tengas una vida plena durante toda tu existencia aquí en este mundo, ¿ok? Entonces, no manipules, en realidad solamente eso es una acción basada en el miedo y la escasez. Y queremos que seas abundante y que vibres en el amor cáncer. Gracias por estar aquí. Te doy un abrazo estrujante de mi alma a la tuya. Quiero decirte que te amo con todo mi amor. Suscríbete al canal, dale like, activa la campanita. Si tú quieres una guía personalizada para cerrar con todo este 2019 y abrir un 2020 acá. Con toda la pasión que mereces y que tienes ya en tu interior. Te voy a dejar aquí abajo el correo en donde... Es importante que nos escribas para que te enviemos en respuesta los paquetes y las opciones que tenemos para ti, para que elijas la que más se acomode a tu capacidad económica. Eh, nos interesa, queremos que no te pierdas estas guías, queremos que estés fuerte, que sanes, para que juntos, tú y yo, y todos los que somos parte de Bio Neuro Sabiduría Ancestral, sanemos, crezcamos, evolucionemos y generemos un impacto positivo en el mundo. Gracias cáncer, te mando un beso, nos vemos pronto, bye.